Hola a todas y todos. Posiblemente ya saben que en el budismo hay largos tratados sobre el cultivo de la paciencia, y meditaciones, y métodos, y prácticas, y estudios. Y también hay unos cuantos cuentos. Y hay un cuento eh, en lo que hay un, un practicante muy serio, un yogi meditando en las montañas, viviendo solo en una cueva, en un lugar aislado. Y pasa ahí otro, otra persona de ambulante, quizás fue practicante, quizás no fue practicante, pero se acerca a la cueva y le dice, ah, hola. Y el otro como muy, con mucha dignidad. Saludos y el que se acerca pregunta ah qué hace usted aquí y él como dice estoy meditando como que un poquito obvio no y él sí pero qué práctica qué qué ¿no? qué estás meditando dijo estoy meditando sobre la paciencia y esta persona ah la paciencia Estás practicando, meditando sobre la paciencia, pues come mierda. Y el otro, dice, tú, ¿quién eres de decirme esto? Tú come, etcétera, ¿no? Y este es un cuento que se cuenta con cierta frecuencia para hacernos ver que para realmente cultivar paciencia, necesitamos retos. Necesitamos situaciones que nos confrontan. Necesitamos tiempos difíciles. E incluso necesitamos gente que nos dicen a veces cosas feas. Gente que... a quienes no, no les caemos muy bien. ¿No? Gente que... no incluso... Como, no, nos... Irritan a propósito. Necesitamos no ser el consentido. Y estas son condiciones que nos permiten desarrollar, desarrollar la paciencia si es que conscientemente decidimos, quiero aprender a ser más paciente. Y esto es un modo de hacernos ver que... Necesitamos momentos en que la paciencia no fluye automáticamente. Para entrenarnos necesitamos encontrar esos puntos de resistencia. Y cuando contemplamos de esta, de esta manera, empezamos a ver que lo que normalmente vemos como una situación deseada Puede resultar ser deseable si la usamos, sabemos usar. ¿Mm? Y para poder usar estas situaciones necesitamos algo que para muchas personas que somos practicantes espirituales o, o consideramos seriamente intentando ser buenas personas se nos hace muy difícil. Necesitamos poder reconocer que nos estamos irritando. Necesitamos poder recono reconocer que somos, estamos siendo impacientes. ¿Mm? Y para muchos que procuramos o queremos ser buena persona, y sobre todo para practicantes budistas, tenemos un gran problema con el enojo y el problema que tenemos no es que tenemos más enojo que otras personas sino se nos hace muy complicado admitir frente a nosotros mismos, reconocer si sí tengo enojo. Cuántas personas que, que se consideran budistas y sus familias saben que se consideran budistas han escuchado en algún momento u otro, Ah, pero, ¿no eras budista? ¿Qué te estás enojando tanto? Ah, yo pensé que, ah, pues, ¿qué pasó con tu budismo? ¿No? Cosa que seguramente aumenta aún más nuestro enojo, ¿verdad? Y además, si nosotros estamos entrenándonos la presencia de frustración, molestia o enojo en nuestra mente, tomamos como una señal de fracaso. Mientras en realidad debemos de estar tomando como señal de éxito el hecho de que reconocemos y estamos dispuestos de afrontar el enojo que hay. Así que esto es eh, esto es algo que necesitamos estar trabajando al mero inicio de nuestra, eh, nuestro camino serio de ser menos, pacientes, menos impacientes. Y esto es una disponibilidad de reconocer que ¿no? no es una tremenda falla de mis esfuerzos, no indica que soy un fracaso, que... Estoy siendo impaciente o irritado o enojada. Sino que esto es muy importante que yo reconozco que esto está pasando porque este es mi campo de entrenamiento, ahí mismo. Y en la práctica de la paciencia, y sobre todo en la presentación de la paramita de la paciencia, este modo particular de cultivar una cualidad que las paramitas están construidas para que vayamos nosotros generando condiciones de nuestra libertad nuestra liberación y simultáneamente estamos generando las mismas condiciones para otros y paciencia es bastante fácil ver cómo es que si nosotros tenemos una paciencia auténtica también hay beneficios para otros simultáneamente. Y aquí en esta paramita de la paciencia eh, vemos que tres áreas del cultivo de la paciencia. Nos entrenamos en eh, mantener nuestra paciencia, una capacidad de estar firme, estar ecuánime, estar ¿no? clara. Fuerte pero abierta frente a las dificultades en la vida. ¿No? Esto es un campo. Cualquier dificultad que puede surgir en la vida. Y en particular, vemos como un campo especialmente fértil para entrenarnos en las dificultades que nosotros asumimos para lograr nuestras metas. Pero dificultades en la vida es un área donde necesitamos paciencia. Una segunda área es en nuestras relaciones. ¿no? Otras personas son el campo del cultivo de paciencia óptimo. Y ahí en particular, personas que nos irritan. A quienes no les caemos bien o quizás más bien no nos caen bien a nosotros. ¿no? e incluso hasta personas que nos parecen hostiles. Esto es un campo de entrenamiento, y entrenamos ahí paulatinamente. En, la, y, y, en cada área el entrenamiento es un poquito distinto. Y la tercera área, eh, donde realmente necesitamos ir cultivando paciencia, es una paciencia que sabe soportar la verdad o la realidad ¿Mm? y empezamos eh, con eh, aprender a ser menos pacientes con las dificultades que se nos surgen en la vida y aquí parte de la meta que tenemos es de no ser personas como que, que tienen que ser las consentidas del mundo y tener todo que se ajusta a nuestro gusto. Y esta, este modo de vivir, y quizás lo reconocemos en otros, o quizás igual un poco en nosotros mismos, que nos ponemos poco tolerantes cuando la comida no sale como queremos, cuando la gente no es tan puntual como queremos, o la gente es demasiado lo que sea que nos, no nos cae bien, que, que no, no nos, nos incomoda, cuando la temperatura no es justo como queremos, cuando tenemos que tener condiciones. Todo este modo de vivir, de ser muy exigentes, que todo se tiene que adaptar a, a nuestra comodidad y nuestra necesidad y una sensación de no poder tolerar cuando no es así. Ni, esto no quiere decir que no podemos tener necesidades básicas y que toleramos cuando hace menos 10 grados sin chalecos, sin nada, sino que empezamos a ampliar el rango de condiciones dentro de las cuales estamos bien. ¿No? Y aquí, otra vez insistiendo que no se trata de poder aguantar más golpes o de atraer o aceptar maltrato. No, no, no estamos en esta conversación ahora y, y si hay dudas, como la, esto intenté repasar, la semana pasada, que paciencia no es resignación, no es apatía, no es aceptar abuso. Es saber que las condiciones de la vida son muy variables y vamos a tener condiciones que no son a nuestro gusto. ¿Qué hacemos? Internamente, ¿qué nos pasa? ¿Mm? Y como monásticos... Tenemos diferentes aspectos de poder entrenarnos en esto. Uno es lo de ayunar en las tardes. De poder aceptar, ok, si puede haber hambre, yo sé que este hambre no, no me va a matar porque mañana sí voy a comer. Pero yo aprendo a saber ajustarme internamente para estar bien. Cuando las condiciones no son las que yo hubiera generado si estuviera creando un mundo para agradarme. ¿no? También intentando no estar continuamente necesitando tener una temperatura entre un rango de 3 grados todo el año, por ejemplo. ¿no? De, y aquí estamos en un lugar, no sé si se oye, pero la calefacción acaba de prender. ¿no? Y yo sé que cuando gente entra a esta casa, que ahora en pandemia nadie entra, pero algún momento cuando entran, esto les va a parecer frío, ¿no? Y en el verano les va a parecer muy caliente. Y esto es muy bueno para nosotras, que aprendemos a no tener continuamente de estar intentando ajustar las condiciones externas. Y hay un verso... De, de uno de los libros eh, más claves para el estudio de las paramitas, que es eh, de Shantideva, el guía al estilo de vida de un bodhisattva. Eh, y en este libro, Shantideva tiene muchos versos que uno puede sacar un verso y contemplarlo horas. Y tiene un verso que él está hablando con él mismo. Y se pregunta... ¿Cómo, cómo sería, de dónde podría conseguir suficiente alfombra para cubrir toda la tierra donde yo puedo caminar? Imposible, ¿verdad? Pero con tapar mis pies con zapatos sale igual. ¿Mm? Y después pregunta, ¿cómo sería posible controlar todos los acontecimientos externos para que estén a mi gusto? Imposible, ¿verdad? Pero si cuido mi mente, sale igual. Y esta es la idea en este entrenamiento. Nosotros sabemos tener una mente más flexible y con esto más paciente. Donde las condiciones pueden variar y yo no tengo que cambiar de forma para meterme en todo, yo aquí estoy bien. No tienen que ser justamente ¿no? lo que yo hubiera pedido. Y esto es algo que podemos eh, tomar, podemos entrenarnos, especialmente en las áreas de la vida donde estamos afrontando dificultad para lograr metas que nosotros queremos lograr. ¿Mm? Y esto es el campo perfecto para entrenarnos en paciencia porque la meta es algo que deseamos, que queremos. Y estamos aceptando dificultades para lograrla, lograr, lograrlo. Esto lo hacemos en la época de los estudios. Cuando realmente queremos ¿no? tener ¿no? ingreso a cierta escuela o cierta facultad o queremos lograr cierta carrera, nos esforz esforzamos mucho. Y estamos comiendo pan seco porque no queremos tomar el tiempo de cocinar y estamos, no, ahí metemos otra, no, otra manta para no tener que ahí buscar más leña. Estoy en otra época, ¿verdad? Imaginemos leña y cosas así. Como que estamos ahí muy enfocados. Y no nos importa tanto todo esto que pasa. Sabemos que no es importante, finalmente. Más importante es mi meta. Y con esta, esta mentalidad de tener muy claro qué queremos construir, podemos ver todo lo demás en esta luz. Y esto es una manera en la que podemos ir extendiendo nuestra capacidad de yo estoy bien. Realmente estoy bien. No estoy resistiendo y es horrible y no quiero, pero ni modo. Sino que no, no, no, yo quiero estudiar, yo quiero tener este espacio, yo no quiero distraerme, no, no quiero tal y tal cosa, estoy bien. Y esta convicción que podemos ir construyendo en la vida, que yo sé estar bien en diversas condiciones, es una tremenda fortaleza en la vida. Realmente ir construyendo esta confianza de que yo voy a poder mantenerme en la vida. Y este tipo de esfuerzo también, si miramos no solo estudio, si tú miras tu vida, yo estoy segura que podrás encontrar algo que tú aceptaste sin ninguna queja, dificultades para lograr. ¿No? Pu puede ser para criar tus hijos. Puede ser para conseguir pareja. ¿No? O para quedarte con una pareja que ya conseguiste. ¿No? ¿Cuán ¿Cuántos esfuerzos y, y cuánto, cuánta, situación incómoda y cuántos lugares vamos donde la verdad no quiero ir allá pero vamos para ¿no? en la vida nosotros sabemos poner las cosas ¿no? en perspectiva saber que esto no es gran cosa esto no es tan importante no voy a pasar mucho tiempo protestando internamente es una habilidad que tenemos pero la usamos muy selectivamente y, y no la valoramos mucho. Aquí empezamos a valorar justamente esta capacidad. ¿Mm? Y ahí es, es como identificar cómo es pasar la vida peleada con todo. Las cosas no, no, es, no puedo creer que la temperatura aquí es... Siempre demasiado caliente, siempre demasiado frío, y, y nunca ponen la calefacción como yo lo quiero. Y no da flojera continuamente tener que ir todos los días a trabajo. Y por qué mis hijos no pueden ver por ellos. Tienen 7 y 8 años, pero esto es otro tema. Como... Un, es una, un sentir que generamos. ¿Por qué no nos tratan mejor? ¿Y por qué no recibo lo que quiero y lo que debo? Y vamos armando toda una identidad ¿no? de privados, de, de, ¿no? de pobres, ¿no? que ya vimos cuando hablamos de generosidad, que... Es una, es una postura frente a la vida. Y esta postura genera cierta identidad, implica una identidad. Y esto vamos construyendo, reconstruyendo y fortaleciendo justamente con estos hábitos de estar impaciente. Y estar impaciente quiere decir rechazar lo que hay. No querer que lo que hay ahora esté. ¿Mm? ¿Mm? Es este, este anhelo continuo que las cosas sean distintas. Y como mencionamos la vez previa, no implica que nada más aceptamos todo lo que hay y ya nos ponemos pasivos frente a la vida, sino que sabemos, yo voy a construir un futuro distinto, trabajando con las condiciones presentes. Y para hacerlo, necesito poder estar en la presencia de las condiciones ahora y mantenerme enfocada y ecuánime, y no continuamente así, peleando. ¿no? Y cuando también estamos contemplando cómo quiero que sea mi vida, qué, con qué sabor quiero vivir, ¿no? entonces, este, esta sensación de rechazo continuo sí tiene un efecto en, en la calidad de vida. ¿No? Que empezamos a, a, a vivir como cerrados frente a la vida y queriendo rechazarlo o expulsarlo, o queriendo huir continuamente. Y esto sí es parte del modo de vivir que tenemos, que no nos gusta el presente, ¿no? pero tampoco estamos realmente yendo o construyendo un mejor futuro. Estamos peleados con todo. ¿no? Y nos habituamos a vivirnos, a vivir sintiéndonos ofendidos, insultados no queridos, no queriendo fluir, sino queriendo huir ¿no? o rechazar. Y podemos mirar cuánto esta sensación se queda integrándose en nuestro ser, ¿no? de vivir a través de no, vivir diciéndole no a la vida. ¿Cuánto lo hacemos? Y esta actitud se ve en nuestras distracciones. Una, cuando nos distraemos, estamos ausentándonos de lo que hay y cambiando de canal. ¿Y cuántos, cuántas de las veces que agarramos nuestro celular cuando estamos en medio de algo? ¿Cuánto de esto es ausentarnos, rechazar lo que hay? Y... Conectar con otro que no está. ¿Cuánto de esto es justamente no? Esto no, dame otra cosa, dame otra cosa. ¿No? Y estamos unos segundos en el chat con una persona y ya pasamos a otro chat para esto no, esto no, esto no. ¿Cuánto de nuestro modo de vivir refleja una impaciencia muy penetrada? Y en este sentido, paciencia, la paciencia que vamos construyendo es una paciencia que puede ocupar el momento presente. Yo puedo ocupar este momento. No, no, no estoy intentando huirlo. Lo ocupo. Aquí estoy. ¿Qué más hay? ¿Con qué estoy estando aquí, ahora? Esto es un modo de vivir abierto, Atento, y es absolutamente clave en la formación en este camino de dejar de vivir cerrados y ausentes, sino de realmente poder estar con la realidad. Ok, aquí estoy. ¿Qué más hay? ¿Y qué hacemos? ¿Mm? Y sabemos que mucho de lo que hay no es lo que hubiéramos querido. Ok. ¿Qué cambiamos? ¿Qué puedo cambiar? Pero sin esta sensación de desesperación que hace que no quieres quedarte ahí trabajando con lo que ya te quieres ir. Esta es la impaciencia. ¿Mm? Y la impaciencia realmente es mortal para transformación. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos poder plenamente Ocupar este momento y trabajar con lo que hay. Poder verlo. ¿no? Poder realmente verlo y tocarlo. ¿no? Y esta capacidad de estar ahí presente con lo que hay, nos va a ser imprescindible conforme vamos avanzando en el camino para poder tener la energía para lograr lo que queremos lograr cuando hay esta incapacidad de estar con lo que hay y de que ya querer una desesperación, de ya querer estar en otro lugar, esto paradójicamente va a veces generando una sensación de que no da flojera, no quiero estar trabajando ahí con esto, porque ya queremos que haya otra cosa. Y justamente esta... La flojera nos chupa energía y la impaciencia también usamos este empuje este como pequeña pequeño surgimiento de energía de no no para construir algo nuevo sino para intentar salir ¿No? y con la, el cultivo de energía que es la siguiente paramita queremos una energía que nos lleva en la dirección que queremos construir y no que nos no pone en contra de la realidad. ¿Mm? Y, y esto sí es muy básico y debemos de reconocer que cuando nosotros luchamos contra la realidad, ¿quién va a ganar exactamente? ¿Nosotros contra toda la, la realidad? Mmm, yo no pondría un apuesto para nosotros. ¿Sí? Así que, ¿cómo, cuando queremos empezar a entrenarnos en esto, elegimos algo: ¿sí? algo que nos irrita en el ambiente. Y trabajamos para saber, pa, para, para poder soportarlo. Y esto es lo que una amiga eh, mía eh, que entrenó a uno de sus sobrinos que tuvo muchas, muchos rechazos para diferentes comidas. Y su modo de empezar a, a ayudarle a aceptar más comidas era de decirle, vamos a templar el espíritu. ¿No? Para templar el espíritu, esta vez, sí vas a comer aceituna en tu pizza. Pero es templar el espíritu. Y él, ah, ok. Y empezó a comer aceituna, solo una vez, para templar el espíritu. Y empezó a jugar así, y finalmente después de un buen tiempo de estar trabajando con esta idea, él le preguntó, tía, ¿y qué quiere decir templar el espíritu? No tuvo muy claro, pero esta idea de que, que vamos a ver si podemos, si tenemos la fortaleza de, algo, de hacer algo que ya nos habíamos dicho que no podemos hacer, yo no puedo comer esto, yo no como esto. ¿Mm? Y elegimos algo para justamente templar el espíritu y para dejarnos saber que sí puedo. Ok, y si yo estoy en una situación donde ni modo todas las pizzas tienen aceituna, claro voy a poder comer pizza. ¿no? Pero vamos entrenándonos con algo leve. Y lo hacemos sabiendo qué quiere decir templar el espíritu. Templar el espíritu quiere decir estar desarrollando una fortaleza que me permite vivir la vida. Desde una postura de, sí, venga, voy a tener con qué. ¿Mm? Y esto, eh, esta área es una área donde puedes elegir algo que te irrita, una comida, una, un tipo de situación, un color, una falla en el diseño de no sé qué. Y conscientemente cuando ves esto, ok, ok, templando el espíritu. Y como en otros proyectos que aceptamos sin darnos cuenta que estamos generando paciencia cuando desvelamos para cuidar a los niños, cuando aceptamos muchas dificultades ¿no? porque realmente queremos brindar algo importante a brindar para un ser querido o para nosotros, en estas situaciones tenemos muy claro el porqué. Y en toda esta práctica de, de, de desarrollar ¿no? más fortaleza frente a la paciencia, frente a la impaciencia, es de tener muy claro por qué. Y el por qué viene cuando vemos todo lo que nos lastima vivir impacientes y también cuánto nos lastima la ira y el enojo. Y aquí se podría podríamos desviarnos y, y pasar horas explorando cómo funciona la ira, el enojo, ¿no? cómo es que nos daña, cómo es que nos confunde, cómo es que nos ciega, cómo es que nos chupa energía, cómo es que genera problemas en la vida, y en las relaciones, ¿Cómo es su efecto en nuestra salud? Podremos pasar mucho tiempo sobre esto. Y hay muchas otras pláticas en este canal haciendo exactamente esto. Y hay todo un curso en línea para si realmente quieres tomar en serio este trabajo en el Instituto Buda Tenemos dos cursos en línea, uno de tres semanas y otro de tres meses. Y están abiertos y bienvenidos todos y gratuitos. Pero por ahora, podemos nosotros, desde nuestra experiencia, tener muy claro por qué quiero ser menos impaciente. Y si estás escuchando esta plática, ya tienes ciertas razones, ¿no? Y en la segunda área de trabajar, que es en eh, las relaciones con otras personas, ahí vemos muy claramente que la impaciencia sí genera problemas la irritación, el resentimiento, el rencor, ¿no? Las, la ira, genera directamente problemas en cualquier relación. Y aquí tenemos eh, muchos eh, recursos internos que ya podemos ir utilizando. Y la... El trabajo, o el, el método que yo a mí me gusta, es interesante jugar con él, es que tomamos a alguien que nos irrita un poco, no alguien que realmente nos está perjudicando, no alguien que nos maltrata, pero alguien que quizás sentimos que no es muy respetuoso Quizás hacia nosotros, quizás hacia otros, alguien que sentimos que no tiene muy buenos valores, alguien que sentimos no es muy tolerante, alguien que, que no nos cae bien, o alguien que estamos convencidos que no le caemos bien. Pero otra vez realmente insisto, no no practicamos esto con alguien que nos está maltratando o abusando. Y en esta, eh, en esta práctica, tomamos a esta persona y decimos que como el gran meditador meditando ahí en la cueva, yo no voy a avanzar nada si todo es teórico. No voy a avanzar nada si no tengo pequeños retos. ¿Mm? Y ahora... Esta persona me va a ayudar. Esto va a ser mi, como mi pareja en, en, en entrenamiento. ¿Sí? Mi entrenador personal, privado, pero secreto. Que ni siquiera esta persona sabe que es nuestro entrenador. ¿Sí? Y nos va a formar. ¿sí? Y nos va a mostrar dónde vamos en nuestro entrenamiento y nos va a dar oportunidades para fortalecernos y no nos va a dejar descansar en paz hasta poder, hasta haber logrado un buen avance. Esto sí es un buen entrenador. Y tomamos a esta persona y, y sí debe de ser alguien con quien tenemos un contacto no continuo quizás, pero de vez en cuando, unas veces por semana, sería lo ideal para ya realmente ir entrenando. Quizás necesitamos dos de estas personas para ver con cierta frecuencia. Y ahí, antes de verla, cuando sabemos que va a estar en una reunión o va a venir a la casa o ahora va, vamos a... Uh, leer sus textos ¿no? antes de abrir sus textos o aceptar su llamada o estar en una videollamada. Ok, espérate. Esta es mi sesión de entrenamiento. ¿No? Esta es mi oportunidad realmente de crecer aquí y de extender una capacidad de mantenerme bien que me conviene. Me conviene a mí. Y, me, y protege a mis familias, a mi familia. ¿No? A, esta persona ¿no? me va a ayudar en mis otras relaciones, las que para mí son muy importantes. Yo voy a convertirme en una persona que otros quieren estar conmigo. ¿no? Que me buscan y que las, las relaciones fluyen mucho mejor cuando yo soy menos impaciente y reactiva. Así que, esta persona, es, esta, este encuentro es muy valioso, muy importante, y esta persona me está aportando algo que yo necesito y quiero. Y con este nivel de atención y vigilancia, ahora sí, ¿no? entramos en contacto. Y cuando entramos en contacto, vamos a querer tener toda la agilidad mental a nuestra disposición. ¿no? vemos que esta persona como entra a irritarnos de un ángulo nos quitamos de este foco ¿no? y la vemos desde otra perspectiva y esto puede implicar ¿no? saber que esta persona también sufre, esta persona también lucha con sus propios demonios y inse inseguridades y necesidades y, y también está hablando de, ¿no? de de un lugar de no, quizás. ¿no? Y encontrar modos de ver, ¿no? de no reaccionar de la misma forma que siempre, de no solidificar la perspectiva que tenemos de la persona. Y esto es como en boxing, ¿no? Que nos, nos tenemos que mantener moviendo, mentalmente, ¿no? Y no que, como que me habla? Y es como no tener esta posición de ser el blanco para lo que viene, ¿no? O si empieza a hablar de la política, nosotros inmediatamente, como no nos vestimos en la, el chaleco de nuestro partido y, y, no, ¿qué okay, es esto como...? Cada quien tiene el derecho de equivocarse. Se está equivocando y, y no es mi tarea educar a todo el mundo. No tengo el tiempo para esto. Deja mejor ¿no? intentar conectar con algo diferente en ella. ¿no? Nosotros ahí, la creatividad, la agilidad mental, ¿no? y este compromiso con realmente no querer lastimar Querer ser generosa en mi juicio. Querer como brindar un espacio seguro a la otra persona. Podemos otra vez tomar contacto con todos los elementos que hemos ido construyendo. Para saber, esta es mi sesión de práctica. ¿No? La sesión quizás más fructífera que tendré toda la semana. Ok, quiero estar ahí presente. ¿No? Y después... De este encuentro, ¿no? Nos preguntamos cómo me fue. ¿Mm? Mm, regular. Ok, ok. Qué bien que me di cuenta porque normalmente esto pasa y, y solo me quedo con la irritación. No no puedo canalizarla ni usarla ni crecer de ella. Ahora sí voy a beneficiarme de la situación. Ok, ¿qué intenté? ¿Y qué no intenté? ¿No? ¿Y por qué no lo intenté? ¿Y por qué no funcionó lo que intenté? Y vamos así cultivando mucha sabiduría. Y también cultivamos el hábito de vivir más conscientes con lo que está pasando. ¿No? Y esto es como... Esto es eh, algo que... Empezamos con alguien leve y en cierto, en cierto punto, si realmente lo haces, en cierto punto esta persona ya no te irrita. Te, te, te lo prometo si realmente practicas esto. Será cada vez menos y en cierto momento vas a necesitar otra persona. Y después pasas a otra persona. ¿Mm? Y nos permite generar un hábito de menos reactividad, de más atención. Y en el transcurso de este entrenamiento, empezamos a construir una base de ecuanimidad interna, que nos sirve para todo después. Y en este mismo texto de Shantideva, Shantideva habla con él mismo y anticipa diferentes situaciones que que son un poquito extremas, que él imagina, ¿y qué tal si me hacen esto? ¿Y qué tal si me hacen esto? ¿Y qué tal si me hacen esto? Él se está preparando para las situaciones que pueden surgir. Y con cada uno de estos, él encuentra, ok, si, si me hacen esto, yo voy a proteger mi paciencia así. Y realmente empieza, empezamos a ver que esta cualidad de paciencia es, una, es, es un tesoro que queremos estar cultivando. Y cuando empezamos a, a ver brotes de esta capacidad en nosotros, queremos atesorarlos y, y, y darlos más de las condiciones que necesitan y sí protegerlos. Y empezamos a ver que, proteger mis, mi paciencia, mi capacidad interna de estar bien y, y mantenerme generosa y ética y sabia en muy diversas situaciones, esto es algo mucho más valioso que mí, para mí que tener la razón en este encuentro. ¿no? O poder callar a la otra persona que está diciendo algo con lo cual no estoy de acuerdo. Empezamos a ver que estamos eligiendo opciones. Tenemos la libertad de irritarnos, enojarnos y caer en todo este comentario interno tóxico que no lo puedo creer otra vez. Tenemos esta opción, esta opción existe para nosotros y también tenemos la libertad de, de optar por otras estrategias. Y entre estos dos, las otras estrategias es lo que nos permiten realmente fortalecernos, crecer y empezar a poder aportar muchísimo más a la vida. Y darnos cuenta que tenemos alternativas es parte de construir una vida más libre. Una vida sin libertad es donde siempre reaccionamos lo mismo porque no hemos construido otras opciones o no supimos que existen. Así que en este entrenamiento, una y otra vez, no, no, nos entusiasmamos, nos animamos, viendo lo que podemos lograr, lo que podría darnos realmente ser más pacientes. Y en estos momentos, usamos esta perspectiva, esta sabiduría de saber no vale la pena. No vale la pena llenarme más, con más toxina. No vale la pena vivir así. Y cuando yo tengo que elegir entre tener la razón y tener paz. Tener la capacidad de, de optar por paz. Si es que en este momento quieres optar por paz. Y con el cultivo de la paciencia estamos aprendiendo a acordarnos que yo tengo opciones. No tengo que reaccionar en automático. Y en estos versos Shantideva imagina Diferentes situaciones. Una muy extrema que imagináis y se me asaltan con armas. ¿No? Y ahí, ¿no? en esta época tan inocente, un arma era un, una vara. Y imagina, y esto es creatividad, es acto de imaginación para construir algo internamente. Dice, y si me. Si me atacan con una vara, ¿qué haría? Y eso bueno. Si me atacan con una vara, pues obvio que no me enojo con la vara, ¿verdad? Dirijo mi atención hacia la persona que la está moviendo. Pero en realidad, con lo que debo de enojarme es su odio, es su ira qué es lo que le está moviendo. Y si yo estoy en contra su odio y su ira, ¿con qué razón yo voy a aportar más ira al mundo? Es una contemplación que a lo mejor nunca vamos a implementar en la realidad, pero empezar a deconstruir esta visión que tenemos que Ca causa externa y un, que una sola respuesta interna. Y esto no quiere decir que aceptamos golpes y, y no decimos nada. De, al contrario, trabajamos contra la ira de la persona, pero no contra la persona, contra su ira. Y si contemplamos este tipo de respuesta, imagina cuando hay terrorismo en el mundo, en vez de querer atacar a los terroristas, seriamente empezamos a ver ¿no? de dónde vino esta actitud. ¿Qué es que les trajo a, a este punto de desesperación? ¿Qué son las condiciones que posibilitaron que un ser humano que, que tiene bondad en su potencial, llega a ser atrocidades. ¿Sí? Si podríamos estar mirando todas las condiciones, entonces podemos ir quitando las circunstancias que hacen que surgen este tipo de movimiento. Porque sabemos matar a todos los terroristas nada más genera más terroristas. ¿Sí? Y aquí la idea es de poder ser mucho más puntual en qué es que hay que contrarrestar. Porque en todos estos impaciencias terminamos rechazando mucho más de lo que hay que rechazar y de lo que realmente se puede escapar. ¿No? Se puede rechazar. No podemos eliminar del mundo todas las personas que nos irritan. No es posible porque mientras tenemos mentes impacientes, ¿no? todos se convierten en, en personas eventualmente que nos irritan. ¿no? Con esta capacidad de ser pacientes, mantenemos nuestra capacidad de ir separando los factores y poder identificar qué quiero transformar en vez de qué quiero eliminar por completo. ¿no? Es completamente... Otro giro y no implica realmente, insisto, no implica aceptar todo, todo como es y no hacer más nada para, para cambiar el mundo y aceptar injusticia estructural, personal, doméstica, etc. No, no es esto, pero es poder verlo plenamente en este momento presente para cambiarlo. Y otro, otra, otro escenario que imagina es que eh, te vienen a criticar. ¿Sí? Alguien viene y se pone a hablar mal de ti. ¿Cómo reaccionas? ¿No? Y esto sí es uno de los momentos en que la ira es, consideramos que es justificada. ¿no? Que me habla mal, pues hago ¿No? y junto con esta pregunta podemos ver todo un modo de vivir donde estamos atentos a quién nos está hablando ofensivo quien nos está insultando quién quien nos está ofendiendo ¿No? y armamos, esto es algo que yo tuve que estudiar mucho cuando eh, cuando empecé a moverme en otras culturas porque la cultura neoyorquina somos muy difíciles de insultar y ofender. Como que no, no, no sé, es como... Y por lo tanto, no, no estamos anticipando que otros se van a ofender y insultar. ¿No? Y es completamente otro modo de que si no saludas a alguien, se va a ofender, y si no te despides con alguien, se va a sentir mal, y es completamente otra cultura. Y, y tuve que realmente sensibilizarme a todas las posibilidades que las otras se van a... Se, los otros se van a sentir como hecho menos o, o, o ofendidos. ¿no? Y con diferencias culturales, muchas veces no tienes ninguna intención y ya ofendiste, ¿no? porque no supiste, además, no controlas mucho el idioma. Pero esto es todo un una área o un modo de vivir que podemos estudiar ...en nosotros. Y preguntarnos... ...¿me gusta sentirme ofendida? ¿Me gusta... ¿no? ...estar evaluando... ¿no? ...lo que otros dicen para... ...cómo, cómo me respetan, cómo me ven, como ...me gusta... ...haberles cedido este poder? ¿Me gusta depender de la aprobación de otros? ¿Me gusta... ¿No me gusta sentirme no, muy ofendida y insultada y como llena de toxinas mentales? Claro que no, no nos gusta esto. Y otra vez, ¿qué controlamos? ¿Las palabras de las personas o nuestra propia mente? Y aquí esto es la perspectiva que Shantideva ofrece. Que si alguien nos critica, lo primero que hay que hacer es evaluar si es cierto lo que dicen o no es cierto. Cuando nos ponemos en modos de ofendidos, ni estamos mirando esto. Es sentirnos ofendidos y, y enojados con la persona nos como absolve, de la responsabilidad de mirar si es cierto o no. Y esto es una gran pérdida. Y por esto, cuando damos una retroalimentación para que alguien crezca, necesitamos, es muy difícil hacerlo porque muy fácilmente se cierran y no quieren escuchar más porque lo toman como un insulto. Pero en este entrenamiento, cuando alguien dice algo no muy favorable, primero evaluar, ¿cierto o no? ¿No? Y miramos, y si es cierto, entonces ponemos energía en trabajar esta área. ¿No? O pedimos una disculpa. Atendemos este, esta realidad. La otra opción es que no es cierto. Entonces, no es cierto. Y con este modo de mirar, ya empezamos a tener más opciones. Y si vemos que no es cierto lo que dicen, vemos que yo tengo la opción de soltar. Y si yo sé que no soltar implica llenarme de toxinas mentales, pues sí me conviene soltar. Esta persona está equivocada. Está hablando por sus propias toxinas mentales, por su propia envidia, por su propia confusión, por su propia inseguridad. Y, y, y esto más bien es, es causa de compasión. No es bonito su, su manera de manifestar sus debilidades ¿no? o su dolor, pero lo reconozco como dolor y ya no me engancho. ¿Sí? Estos son modos de contemplar que nos mantienen moviendo, ágiles. ¿Cómo, cómo tomo esto para que no me envenene? ¿Sí? Y finalmente... Llegamos a, al último, y creo que esto vamos a ir elaborando en siguientes eh, semanas. Y esto es de tena, tener la capacidad de soportar la verdad, aun cuando nos confronta. Poder ver la realidad desnuda que hay poder trabajar con ella. Y sí requiere una construcción de valentía y de esta capacidad de paciencia. Que cuando ¿no? necesitamos poder mirar cosas en nosotros que tenemos que trabajar, necesitamos ¿no? reconocer condiciones de sufrimiento, y sobre todo necesitamos reconocer los momentos en los que nos damos cuenta que yo había tomado todo equivocadamente. Necesito repensar mi modo de interpretar una situación. Y esta capacidad también es absolutamente clave como una habilidad para la vida. Y finalmente, con este entrenamiento en paciencia, Estamos intentando realmente tomar las riendas y no estar reaccionando contra cosas difíciles por, de, de manera habitual. Queremos estar haciéndolo más consciente y con más libertad porque estamos construyendo otras alternativas, otras estrategias para reaccionar fronte, frente a las situaciones. Y solo para aclarar, como tarea para esta semana, es justamente de identificar una o dos personas eh, para ser tu entrenador gratuito, eh, personal, en la paciencia, y realmente ir preparando antes de leer un chat de esta persona, antes de aceptar una llamada, antes de entrar en contacto. Toma un momento de, ok, esta es mi sesión de entrenamiento que quiero lograr. De dónde quiero interactuar, lo que voy a intentar. Y después mirar qué pasó. Toma un momento no de ver qué lecciones sacas de esto para el siguiente encuentro. Esta es la tarea para esta semana. Y cuando estamos eh, trabajando en la paciencia, estamos empezando a aprender a ser autores de nuestra propia vida. Y el otro día aquí estábamos como jugando con esta idea y, y en, creo que fue des desayuno o comida. Nos estábamos preguntando, ¿quién es el autor del guión de tu vida? ¿No? Y las, las respuestas muy variadas. Uno, alguien caprichoso por lo visto. ¿No? Y otro, pues yo, creo. ¿No? Y esta es la pregunta que estamos intentando contestar con la formación de las paramitas. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Y las paramitas nos permiten finalmente llegar a un momento en que auténticamente podemos decir que soy yo, entendiendo que si no tenemos control sobre nuestras reacciones, no estamos realmente decidiendo qué estamos escribiendo con las acciones y con la vida. Así que vamos contestando de otra forma esta pregunta. ¿Quién es el autor del guión de tu vida? Ya se imaginen cómo es la vida aquí, ¿verdad? <risa> Medio loca. Gracias.